Te has convertido en un romance Y no entiendo que estés rechazando que ya no creo que me estés olvidando Estás fingiendo, me sigues amando Triste y en soledad, así está mi corazón está llorando triste y muy solitario por ti mi cuerpo y alma penando siempre te estoy añorando y temo estarme equivocando te digo seriamente hablando mi cuerpo y alma penando. Te has convertido en un romance y no entiendo este rechazando y ya no creo que me estés olvidando. Estás fingiendo, me sigues amando. La vida ya nunca es lo mismo Hemos pasado a un desatino El equilibrio ya no existe Solo mi cuerpo y alma persisten Pero al final cuando algo pase Será como siempre un nuevo intento Quiero vivir cada momento Mi cuerpo y alma a ti entregando Te has convertido en un romance Que no entiendo estás rechazando Y ya no creo que me estés olvidando Estás fingiendo, me sigues amando Y ya no creo que me estés olvidando Estás fingiendo, me sigues amando